Hola bienvenidos a un nuevo video de Hoy estamos a de San Pedro, de Dorchito que Con Atsuki diciendo Entonces ¿Qué debo esperar de esto? ¿Habrá una trama? Bueno, obviamente ¿Crees que disfrutaría Algo que no tiene trama? Quiero decir Bueno, supongo que sé lo que estás diciendo Mucho del comienzo Se trata de cosas simples Como un capítulo realmente divertido Están obsesionados con un tiempo En la ladería. Pero eso solo te ayuda a conocer a los personajes Y además es entretenido Pero más adelante Todo tipo de vida. Como cuando entiendes historias de fondo Y cuando parte del romance Comienza a suceder Eso realmente es lo que hace tan mal Hay tantas partes Conmovedoras, ah sí. Parece que realmente sabes De lo que estás hablando Quizás te subestime. Jeje Oye, espera ¿Qué se supone que quieres decir? Natsuki me da un pequeño empujón. Solo quiere decir que aún no te he visto con todo tu potencial. ¡Ja! Puede ser, Ah, Este capítulo parece que se trata de hornear. Esto es solo una suposición, pero hay mucha cocina en este manga. Bueno, Natsuki hace una pausa por un momento como si no quisiera algo. Sí. ¿Por qué importa eso? No, solo tenía curiosidad Ya que disfrutas hornear también, ¿verdad? Eso es... Solo una coincidencia me Acababa de comenzar a hornear Al mismo tiempo que conseguí este horno Como si alguna vez me metiera en algo Solo porque este en es banco. Me siento mal por alguien tan impresionado Ajá <risas> Definitivamente No es una coincidencia Supongo que esto Natsuki en la realidad. De todos modos De todos modos los pasatiempos Que aprendes definitivamente Sobre la Sin mencionar Que ella es muy buena en eso Entonces ¿Quién soy yo para juzgar? Seguimos leyendo por unos minutos Par de capítulos en este punto ¿Estás segura de que esto no es aburrido para ti? No lo es Aunque solo me estás viendo leer Bueno, estoy bien con eso si tú dices, Creo que es divertido compartir algo que te gusta con alguien más Siempre me emociono cuando convenzco a... convenzo a alguien de mis amigos para que busque de que disfruto ¿Sabes lo que quiero decir? ¿Qué quieres decir con eso? ¿No compartes tus mangas con tus amigos? ¿Podrías no restregarme en la cara? Por Dios. Ah, lo siento. Como si alguna vez pudiera hacer que mis amigos le lleguen a simplemente piensen que el manga es para niños. Ni siquiera puedo mencionarlo sin que todos sean como. Eh, todavía no has superado eso. Me agrada golpearlos en la cara. Ah, conozco ese tipo de personas. Honestamente cuesta mucho esfuerzo encontrar amigos que no juzguen, y mucho más trabajo a amigos que también los vean Ya soy un perdedor, así que creo que gravité hacia los otros perdedores con el tiempo, pero probablemente sea más difícil para alguien como tú. ¿Mm? Sí, eso es bastante preciso. Espera, ¿qué parte? Quiero decir, siento que ni siquiera puedo guardarlo en mi propia habitación, ni siquiera sé lo que haría si mi papá encontré esto. Al menos estás seguro aquí en el salón del club Excepto cuando Mónica es un poco imbécil al respecto uf simplemente no puedo ganar, ¿verdad? Bueno, valió la pena al final, ¿no? Quiero decir, aquí estoy leyendo Bueno, no es como que eso resuelva ninguno de mis problemas Tal vez, pero al menos te estás divirtiendo, ¿verdad? ¿Y qué? Ja, ah, Dios mío, es suficiente ¿Vas a seguir leyendo o qué? Sí, sí. Paso la página. De repente Natsuki comienza a reír. Ah, olvidé totalmente que eso sucede. Natsuki pone su vida en uno de los paneles. Minori es mi personaje favorito. Siempre te sientes un poco mal por ella y aquí está desafortunado. Pero se pone especialmente mal cuando. Eh, No debería estar hablando de eso todavía. Acaba este capítulo que brilla con emoción, es un marco contraste con su todo mandado habitual, pero si ella no está acostumbrada a compartir su manga favorito con sus amigos, puede entender el porqué. es difícil expresar con palabras la sensación que tiene cuando te conectas así como... y poder brindarle a Senatsuki para quien es una experiencia rara, la idea me hace sonreír un poco, bien todo el mundo, eh, ¿están listos con los poemas de hoy? Oh vamos, no puede ser más inoportuna Lo siento, solo necesito asegurarme de tener suficiente tiempo Aunque se ve bastante acogedor allí, <risas> ¿Eh? Ah Natsuki de repente se da cuenta de lo cerca que está de mí Ella se desliza apresuradamente a uno de los buenos 30 centímetros de mí. Está bien, supongo que me ayudaré aquí por favor Cierro el manga y se le doy a Natsuki ¿Lo estás devolviendo? ¿No quieres saber qué pasa? Ah, sí, pero... No es que acabo de decir No seas tonto, llévatelo a casa contigo ¿Eh? ¿Estás realmente bien? Lo digo principalmente porque uh, Realmente no pensaba usar mi tiempo libre para leer esto. Bueno, por supuesto Ya haría mucho tiempo terminarlo si no te lo llevas a casa acaba con eso antes de mañana para que podamos comenzar el toxic. Y si se dobla, te mataré para mañana solo llegué a la mitad del volumen. Podría quedar más en algunos programas y quiero terminar esto. Pero supongo que es un sacrificio necesario a cambio de ver una que alegre. O tengo más miedo de lo que sucederá si no lo acabo. Bien entonces. Me pago y regreso a donde puse mis cosas y meto cuidadosamente libro en mi mochila. Por cierto, recordando escribir un poema anoche, claro, mi relajación termina. Puedo creer que acepte hacer algo tan vergonzoso. No pude encontrar mucha inspiración ya que nunca he hecho esto antes. Bueno, ahora que todos estamos listos, ¿por qué no lo comparten con alguien más? No puedo esperar. Sayo y Monika sacan entusiasmadamente sus poemas. El desayuno dice en una hoja robada de de un cuaderno de cuadernos. Por otro lado, Monika escribió la suya en una libreta de composición. Ya puedo ver la letra palestina de Mónica desde 1900. De primeras a Mónica, no perdón, a Sayori, porque Sayori es la misma chica que no se te Definitivamente estoy más cómodo compartiendo con Sayori primero. we Realmente me en esto todavía Pero eso no significa que voy a romper mi promesa ¿ves? Es como dije antes, yo sé En el fondo no eres egoísta en absoluto, ¿sabes? Pero dar cosas nuevas como estas para otras personas Eso es algo que solo hacen las personas realmente buenas Gracias, Sayoni No estoy seguro si yo Y ver la imagen completa de mi motivo aquí Entonces, otra vez No puedo negar que ella es parte de la razón por la que me a ver cuánto significa eso para él y todo lo ¿sí? sé. Y me aseguraré de que te divierto mucho aquí, ¿de acuerdo? Esa será mi forma de agradecerte. Muy bien, lo apoyaré en eso entonces. ¡Yey! Ahora también de daré mi poema, ¿verdad? No se pues, preocupen, estoy enteramente mal en esto. Yeah, yeah. Ya veremos eso Querida Luna Sol, la forma en que ¿Cómo debería ella... Buen rato, ah, sí bien, me he ido bien. Por cierto, ya que eres nuevo y todo, si alguna vez tienes alguna sugerencia para el club o nuevas actividades o cosas que podamos hacer mejor, siempre estoy escuchando. No te mandar ideas, de acuerdo, de acuerdo, lo no tendré en cuenta. Por supuesto que te merezco ideas, estoy mucho mejor yendo con la corriente hasta que esté más intentada. De todos modos. ¿Quieres compartir tus poema conmigo? Es un poco embarazoso, Pero creo que tengo que hacerlo ¡Ah! Esto me ocupe sé Entonces estamos un poco vergonzados hoy, ¿sabes? Pero ese tipo de barrera que todos saben que vamos a superar pronto Sí, eso es cierto Le paso mi poema a Mónica. una buena escritora también Toma eso como un cumplido ja. Si tú no dices ¿sí? ¿Por casualidad has leído algo de Shel Silverstein? Que están escritos por ellos, piensa si piensas en ellos, pueden expresar puntos de vista del mundo que se aplicarían a cualquier. Ya veo. Entonces, estás diciendo que Natsuki es algo así? Algo así. Por si de casualidad no te interesa, Sheldon Alan Silverstein, más conocido como Sheldon Silverstein, un poeta, cantautor, música y compositor, dibujante, periodista y autor estadounidense. Él se usó a sí mismo el Sheldon los libros de sus hijos se ha sido a más de 20 idiomas sus libros han vendido más de 20 millones de copias nació el 25 de septiembre de 1930 y falleció el 10 de mayo de 1929 teniendo prácticamente una edad de años. tal vez ella no es una experta pero probablemente no encontrarás mucho relleno en sus poemas pueden ser fáciles de escribir pero son muy difíciles de entender Así puedo ver por qué sería tu tipo de poema Estoy seguro de que terminaré probando cosas diferentes Podría tomar un tiempo antes de que me sienta cómodo haciendo esto Está bien, me encantaría verte probar cosas nuevas Esa es la mejor manera de encontrar el tipo de estilo que más te convenga. Podrían estar un poco predispuestas hacia su propio tipo de estilos Pero siempre te ayudaré a encontrar lo que más te convenga Así que no te fuerces a escribir de la manera que todas las demás quieren que escribas No es como si tuvieras que preocuparte por impresionarlas o algo así De todos modos, ¿quieres leer mi poema ahora? No te preocupes, no soy muy buena Pareces bastante segura para alguien que dice que no es muy buena bueno, eso es porque tengo que sonar confiado Eso no quiere decir que siempre me siento así, ¿sabes? Ya veo Bueno, veamos entonces Ojo en la pared No podría haber sido yo Miro, la dirección en que sobresale el yeso ¿Es ruidoso? ¿Por Nunca lo sabré, no está en casa hecho un vistazo por una pista No, no puedo ver Ruedo, ciega como una película dejada fuera en el sol. Pero es muy tarde. Mis retinas. Ya he chamuscadas con una copia permanente de la imagen sin sentido. Es solo un pequeño agujero. No era demasiado brillante. Era demasiado no se pueda siempre en todo. Un agujero de infinitas opciones. Me doy cuenta ahora que no estaba mirando adentro. Yo estaba mirando afuera. Y él, en el otro lado, estaba mirando hacia adentro entonces, ¿qué piensas? Ah, es muy liberal, por así decirlo. Lo siento, no soy realmente la persona adecuada para pedir retroalimentación. Ah, está bien. Sí, ese tipo de estilo se ha vuelto muy popular hoy en día. Es decir, muchos poemas han puesto énfasis en el tiempo entre las palabras y las líneas. Bueno, si realiza en voz alta puede ser realmente poderoso. ¿Cuál fue la inspiración de ese eh, bueno... No Estoy segura de si sé cómo decirte. Creo que se puede decir que tuve una especie de epifanía reciente, Me ha estado influyendo un poco en mis poemas. ¿Una epifanía? Sí, algo así. Estoy un poco nervioso de hablar sobre cosas tan profundas como estas, porque es algo que. más que suficiente para quitar mi DVD. lo siento Olvidé comenzar a hablar eh, está bien, no te esfuerces No estoy forzado, solo necesito poner mis pensamientos en palabras Espera ¿Estás bien? Esta es la primera vez que escribes un poema, ¿verdad? porque eh, sí ¿Por qué preguntas? Solo me estoy asegurando sé qué podría hacer después de leerlo. Ay, no sé si es así de malo. Eh, no, acabo de alzar la voz. Eh, lo siento mucho. Judy entierra su cara en sus manos. No puede evitar notar que han pasado varios minutos y que realmente no hemos llegado a ninguna parte. A Judy le puede llevar un tiempo acostumbrarse a la gente nueva. Está bien, realmente no me di cuenta. ¿Qué estaba diciendo? Bien solo que hay hábitos de escritura específicos que suelen ser temidos de los escritores nuevos, y habiendo superado yo misma, aprendí ah, a apreciarlos. Creo que lo más notable que reconozco los escritores nuevos es que tienden de hacer que su estilo sea muy deliberado. En otras palabras, tienden a elegir un estilo de escritura separado del asunto del tema y encajan los dos juntos. El resultado final es que tanto el estilo como la expresividad se deben. De esa puede ser un poco completo y se como una experta. Por supuesto, eso no es algo por lo que puedas culpar. Hay tantas habilidades y técnicas diferentes que entran en la escritura, incluso después demasiado difícil. No solo impoterlos y construirlos, sino lograr que trabajen juntos es probablemente la parte más desafiante. Puede llevarte algo de tiempo. sonríe soñadoramente como si fuera una oportunidad única para ella, lo cual es algo gracioso. Después de todo, ¿no se supone que esto es un grupo de literatura? Fantasma bajo la luz. Los mechones de mi pelo se volvían, bajo el resplandor Se bañan, así de malestar. La última farola restante que ha resistido la prueba del tiempo. La última que aún debe ser reemplazada por el endermisóntono azul bendoso del futuro. Me vale calmas respirando aire del presente, pero viviendo en el pasado la luz para de yo... yo lo siento tengo una letra tan terrible. no me parece que la letra te más no, no, no, no. estaba pensando en eso en absoluto pero este llevo mucho tiempo a leer a ella. más que contar una historia es simple o pintar una imagen, en este caso el tema del poema solo se compara simbólicamente con un fantasma, permaneciendo en su último lugar de confort, y capaz de dejar atrás el pasado y pronto quedará sin nada. Eso es mucho más solemne, poniéndolo de esa manera. Ni siquiera había pensado en eso. Eso es impresionante. No es nada, realmente. Bueno, me hace feliz que pienses eso. Solo. estas cosas son así también. Sí, tal vez tienes razón. Creo que tendré que seguir intentando. Cuento contigo. Bueno, porque no hay nadie más, ya quisiera solo a Natsuki. Vale, comenzamos con las cosas que no me gustan. Primero que nada... Natsuki vuelve a leer mi juego. No importa, no tengo ganas de darte mi opinión. Entonces, ¿de qué sirve compartir? Escribí esto cuando podría haber estado haciendo otras cosas eh, De hecho, ¿recuerdas que dije que quería leer tus poemas? Eso es lo que tenía en mente al escribir esto Quiero ayudarte a que te sientas lo suficientemente cómoda para compartir el tuyo Como dijo Mónica. Eh, bueno, me sentiría más cómoda compartiendo mi poema si el tuyo fuera realmente malo. Se suponía que me mostrarías un poema tonto y me harías decir ah, vale, no es tan bueno, O déjame mostrarte cómo es la verdadera literatura Pero no, solo lo rinaste, espero que seas feliz Entonces en otras palabras, ¿estás diciendo que te gustó? ¿Eh? La réplica de Natsuki te ha en su garganta Eres tan... tú solo... Si es una victoria o una derrota que te haya gustado, mi En cualquier caso, todavía tienes que mostrarme el tuyo, ¿verdad? Bueno, bien, supongo. Solo porque Mónica me hará si de todas formas no lo hago voluntariamente. Las águilas pueden volar, los monos pueden trepar, los grillos pueden saltar, los caballos pueden competir, los búhos pueden cazar, las chicas pueden correr, las águilas pueden volar, la gente puede triatar. Pero eso es todo lo que ellos saben. Que no te iba a gustar Me gusta ¿Qué? ¿Solo sea honesto. no soy? ¿Por qué estás tan convencida de que no me gustaría? Bueno, porque todos en la preparatoria piensan que si tienen que ser todo sofisticado y esas cosas Entonces la gente ni siquiera toma mi escritura en serio sí. ¿Pero no es el objetivo de los poemas que la gente se exprese. Su estilo de escritura no haría que su mensaje fuera menos valioso ¡Exacto! Me gusta cuando es fácil de leer, pues profundo a la vez, como en este poema, ¿por qué? ¿ver a todos a tu alrededor, así Pero a todos a tu alrededor, haciendo grandes cosas, puede ser realmente desalentador, así que ¿sí decidir sobre eso, sí lo entiendo. Pero la única cosa agradable de las escritura simplemente es que pone más peso en el juego de las palabras, como me preparé para una regla final pero luego para a propósito, ayuda a resaltar la sensación en la última línea. Lo hiciste, creo más de lo que me di cuenta Eso es lo que significa ser un profesional Me alegra que hayas aprendido algo No esperaba eso de la más joven aquí, ¿verdad? Sí, pues supongo que no Diciéndola y alegrarla con ese último comentario Realmente no me importa cuántos años tenga Pero si Natsuki se siente orgulloso Entonces no le quitaré eso Uf. creo que esos son todos Mira alrededor? Esto fue un poco más estresante de lo que esperé. Es como si todas me juzgaran por mis mejores habilidades de escritura, incluso si trataban de ser amables de forma de que mis poemas pudieran hacer frente a los de ellas. Esto es un club de literatura.